Marcelo Tinelli volvió a perder en el prime time nocturno. Otra vez fue un día negro para Marcelo Tinelli. El viernes por la noche la propuesta del 13, no superó las expectativas y volvió a perder con la ficción de Telefe. En el único día en el que el Bailando de 2018 podía remontar en el ratín no pudo vencer a todo por mi hija y obtuvo 11. 4 puntos contra 11. 7 puntos de su rival directo. El show televisivo sufrió otro cachetazo, frente a sus ilusiones de levantar cabeza y la alerta cada vez se enciende más. El momento de tensión, tras el puntaje negativo que le puso Ángel de Brito Sol Pérez, y la posterior corrección a causa de la intervención del conductor, fue uno de los segmentos más destacados del show. Sin embargo, el regreso de Florencia Peña, las performances de Flor Vigna, Benjamín Alfonso y varias figuras que estuvieron en la pista de baile tampoco lograron levantar a Tim, y Tinelli sumó otro día negativo desde el debut del ciclo 2018.